las rutinas laborales y personales y también cambió la rutina en nuestros hogares porque los chicos hoy están en, en casa en las casas eh, entonces hay que tener muy en cuenta qué podemos hacer con ellos y qué hacer con ellos la recomendación es arrancar el día como si fuera un día normal poder levantarnos nosotros y levantarlos a ellos ducharnos vestirnos desayudarnos. Muchos de los chicos hoy ya están recibiendo de manera online los deberes y los proyectos que los colegios hoy les están enviando y brindando. Entonces, es poder programar con ellos la rutina escolar, la rutina de juegos y también su rutina online. El juego es nuestro gran aliado y es el que con la creatividad vamos a tener que, bueno, todos los días, ir planeando ideas, juegos, actividades, para que ellos estén entretenidos más allá de los deberes del colegio. Hay que dialogar mucho con los chicos. Eh, los chicos tienen que entender que nosotros tenemos que, que seguir trabajando y, y que tenemos que quedarnos en casa. Hoy la recomendación eh, es que todos estemos en casa. Eh, es normal, y hay que ser flexibles en esto, es normal de que, de que quizás... Eh, hay algún conflicto y tengamos que parar el trabajo eh, para mediar el conflicto entre hermanos, es normal que aparezcan en alguna videollamada eh, o, o, o en alguna actividad que estemos haciendo, eh, es normal que, que cada hora tengamos que, que parar eh, y estar un rato con ellos y después volver entonces eso puede ser que tengamos que trabajar eh, y terminar algunos objetivos por la noche eh, y hay que, hay que, una vez que uno corta el trabajo hay que estar mucho tiempo con ellos porque así como nosotros nos estamos acostumbrando, ellos también se están acostumbrando a, a esta nueva rutina.